El Salvador conmemoró este viernes el Día Mundial del Agua con marchas para demandar a la empresa privada, especialmente a la, agro, a la agroindustria azucarera, que mantiene sus intenciones privatizadoras de este recurso con el apoyo de los partidos políticos de la derecha. Más detalles con Ernesto Ábalos. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos para ustedes y para nuestra audiencia. Mucha alegría se pudo percibir este día en los movimientos sociales cuando se conmemora el Día Mundial del Agua porque se conoció el día de ayer en horas de la tarde noche de que los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que el pasado lunes habían votado un artículo para que se reconociera en el ente gestor del agua una mayoría que estaba representada por la gran industria y la empresa privada. Este artículo fue revertido. Esto evidentemente ha traído alegría al pueblo porque la lucha popular ha logrado revertir esta posición de los diputados de derecha. Varias actividades se han desarrollado este día y para que las conozcan los invito a ver el siguiente informe. Cientos de miembros de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua reiteraron la exigencia de avanzar en la Ley General de Agua que garantice la participación activa del Estado y la sociedad en la gestión del recurso humano y que no sea la empresa privada. No son ellos los que van a venir a definir cuál es la prioridad en el uso del agua, cuáles son los cánones y las tarifas y a servirse con la cuchara más grande un bien que tiene que ver con la vida. y eso pues lo vamos a defender. La defensa y la lucha por el derecho humano al agua los llevó a la Asociación Azucarera de El Salvador, monopolio que consume y contamina la mayor parte de agua del país. Ahora no vamos a la asamblea, los diputados de, de los partidos de derecha son títeres de, de estos señores, por eso es que ahora el pleito es con la agroindustria azucarera, ellos en este mismo momento están regando dos millones de metros cúbicos de agua. Para, para hacer que la caña de azúcar avance. Además de la lucha popular en contra de la privatización ya produjo resultados. Los diputados que aprobaron un artículo que permitía que la gran industria y las municipalidades tuvieran mayoría en el ente gestor del agua fue derogado. La decisión de retroceder a la aprobación ...de lo que sería el artículo 14, de 164 artículos, es decir, responde a la presión social... ...y no a que están renunciando al interés de privatizar el agua. Cuando se toma la decisión de partir de cero y retroceder los 92 artículos ya aprobados... De la ley del agua, ¿verdad? Y que muchos de esos artículos son propuestos por el foro del agua, es decir, por las organizaciones sociales este, y se parte de cero. La lucha continuará hasta que haya un compromiso de construir una ley general de aguas que garantice una gestión pública con participación de la sociedad, que priorice la sustentabilidad ambiental y el derecho humano al agua. Así se vivieron estas actividades conmemorativas. Los miembros de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua también manifiestan que estarán vigilantes de las decisiones que se tomen en la Comisión de la Asamblea Legislativa, ya que saben de la capacidad que tienen los diputados que representan la derecha en el país, para tienen habilidades para poder disfrazar las pretensiones de privatizar el agua dentro de esta comisión que estudia una ley de aguas para que beneficie a la mayoría el pueblo salvadoreño pero que en este caso estaría beneficiando a la empresa privada así la jornada de este día en el salvador regreso la señal con ustedes al estudio